Sí, efectivamente, acompañando al señor Intendente, al señor Gobernador de la provincia en los 426 años de nuestra ciudad, si bien fueron... Los, ...el aniversario se cumplió en el día de ayer... ...pero justo en coincidencia con el Viernes Santo... ...en una decisión me parece muy atinada... ...el señor Intendente... ...se pospuso para el día de hoy... ...el acto protocolar, el acto formal... ...la verdad que un discurso muy importante... ...de nuestro Intendente haciendo... Hincapié ...en todo lo que ha sido el proceso histórico... ...de nuestra ciudad... ...desde su fundación y... y la creación de, de la ciudad... ...y esa integración permanente... ...que se fueron dando a medida que avanzaban los años... ...con los distintos sectores de la sociedad... y luego todo lo que ha sido la gesta de nuestra independencia, donde el pueblo jujeño particularmente tuvo una importante preponderancia. La verdad que comparto con el señor Intendente este, esta gestión, particularmente del señor Gobernador, del Intendente, están marcando una bisagra en la historia de Jujuy, pensando en la posibilidad de un Jujuy productivo, pensando en la posibilidad de un Jujuy con energías renovables, con turismo. Y realmente creo que esto es un dato muy importante, porque en cada momento... Eh, los que están a cargo de las decisiones van marcando la historia y creo que en ese sentido el gobernador de la provincia y el intendente municipal lo están haciendo de manera positiva. Sí, hemos participado de este homenaje a, a la ciudad, en sus 426 años es eh, valioso estar presente. Eh, recordar y poner en valor esta fecha como venimos remarcando siempre y en lo personal el de marcar cuánta sangre dejó Jujuy en la lucha de nuestra independencia y sobre todo San Salvador de Jujuy este, este año se, se celebran 426 años de la tercer fundación de Jujuy, significa de que en este proceso hubo muchas guerras hubo muchas batallas, muchas en la zona de Jujuy, dentro de poco también tenemos este, el día grande de Jujuy la batalla de León, no sea que en esta zona de, de enfrentamientos permanentes es donde nuestro pueblo dejó mucha parte de, de nosotros, mucha sangre de nosotros, para poder gritar libertad y para poder marcar una independencia fuerte que fue la que en el tiempo después se consolidó y hizo de que tengamos una república. Bueno, sí, un acto muy emotivo, fuerte, ya que este, es de nuestras raíces, ¿no es cierto?, los orígenes en los cuales... Te la decisión política de, como decía el Intendente, de la apertura hacia, la, hacia América a través de lo que es, es este, esta hermosa ciudad. Y bueno, nosotros que hemos nacido acá siempre vemos como un hecho trascendental y un año más, ¿no es cierto?, de, de, de celebrar esta, este, este histórico hecho